Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing, and jingle bells rain, snow Feliz Navidad y próspero año nuevo 2015. Les deseo casa esta Pachula. Gracias. Hola, chicos, mi nombre es Julia Bass Pachula. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2015. Hola, muchas gracias. Feliz Navidad y próspero año 2015. Go so gliding in a one-